sim, brother vale Bueno, nosotros quedamos en la clase anterior con el riesgo calculado. Eh, eh, les comenté que generalmente eh, si uno duda en una decisión, ah, tomando una ya está tomando una mala decisión. Entonces hoy existen software en los cuales tú los aplicas a tu negocio y te va marcando el nivel de, de riesgo y tú puedes tener un, un negocio eh, inteligente, que toma decisiones sin cometer errores. Y que se usa mucho en, en seguros y ese tipo de cosas. Pero también en decisiones financieras y económicas. O de líneas de negocio que tú quieres abrir y... O sea, se usa para todo, la verdad, las cosas. Acá en Chile nosotros no lo usamos mucho. No sé si, si lo han visto ustedes en los otros cursos, pero... Pero hay software que se llama, por ejemplo, el Crystal Ball, ejemplo, hay otro que se llama Mónaco, y tú vas tomando las decisiones, lo pones en tu computador con la información que tú ya tienes y te va haciendo un gráfico, digamos, por los caminos que tú tienes que tomar y te va dando la, el porcentaje de riesgo que tú vas a, a tomar. ¿Ok? O Entonces, sea, generalmente uno toma buenas decisiones en ese momento y justamente es lo que uno busca, no cometer errores en los negocios que tú estás haciendo. Aquí, en, el, en este tema de la variación acumulada, eh, yo les comenté de que generalmente cuando tú eh, tienes tu negocio, lo que haces generalmente es medirlo con respecto a otra herramienta de, de inversión que es, que es la, eh, básicamente la relación que se hace con la rentabilidad por ejemplo si tu negocio renta un 3% yo le dije que metieran sus platas a, a los fondos mutuos o ese tipo de, de, de certificados digamos o eh, acciones o como quieran llamarlo pero, pero hay, hay distintos tipos ¿okay? están aquí en el cuadro ustedes pueden ver en las AFP también uno puede invertirlo ¿no? ese, ese es el negocio de ellos ¿Okay? entonces eh, el, el CD es muy poco lo que lo que renta entonces eso es para gente con mucho dinero, después vienen la, los fondos de e, C B, ¿no es cierto? Y también rentan bastante poco. Y está abajo IPSA, que renta también un 6, algo, ¿okay? y eso es eh, el retorno que ustedes van a recibir por la plata que tienen invertida. Entonces, eh, por eso que yo les expliqué, si rentaba un 3% era mejor. Depositar en este tipo de herramientas. Y eh, los bonos del tesoro, por ejemplo, en Estados Unidos rentan un 3% anual. Gente que tiene mucho dinero. Pero cualquier persona puede invertir. Ustedes se registran en, en la Reserva Federal o, o en la página del, del tesoro. Y compran un bono y les mandan un certificado por esa cantidad de plata que tienen. No tienen que ser millones, pero hay otras personas que sí meten millones de dólares en eso. En eso Entonces, si tú sabes estas esta, esta variables, tú, por supuesto, que puedes recomendarle a la gente qué lo que hacer con su dinero y también con el de usted. Hoy, por ejemplo, eh hay una herramienta que se llama Business Intelligence, que es realmente muy útil para, eh, para los negocios. Si ustedes se fijan aquí, hay, es como una pirámide invertida, y abajo hay, un, hay una pirámide chiquitita, que eso es la información que se, generalmente todas las empresas la tienen, pero es información que está eh, en la información contable, o de los clientes, o, o cualquier información que tengan, pero esa información es una foto del pasado. ¿ok? Es lo que ustedes tienen, una foto instantánea en el minuto de su empresa. Ahora, cuando tú quieres saber y predecir el futuro, entonces tú tienes que inyectarle a tu negocio el business intelligence porque la pirámide, digamos que está arriba, tiene, va a gestionar los, a los clientes, a los customers, va a gestionar la información de la organización, va a, a gestionar la información de los proveedores, y toda esa información la va a proyectar y va a decir exactamente dónde debería estar. Entonces, si tú haces eso, puedes ver el futuro. Y ves el futuro, vas a ir tomando e invirtiendo tu dinero donde corresponde. Este sistema te va a alertar, por ejemplo, si un cliente quiere dejar la empresa a poner una luz roja y te decir, oye, tal persona, por tanto, se va. Entonces ustedes deberían, no son, antiguamente eran, eran software muy caros para poder eh, implementarlo, pero hoy, ya con la demanda que existe en todo el mundo, eh, los precios han bajado y, y por 2.500 dólares tú puedes, meter ese software en tu negocio y puedes ganar mucho dinero. Fíjate que, por ejemplo, eh, una de las empresas de más prestigio se llama SAS, SAS, que la compró IBM porque era tan buena. Había otra también que se llama SSPS, que también podía medir y predecir, predecir eh, eh, programas. Y e, e información. Y fíjate que suponte, por ejemplo, Telefónica, que es una empresa eh, hoy, hoy se llama Movistar, Telefónica, en un, en un minuto, que en España tenían, por ejemplo, instalado este software, que iba muy bien, aquí en Chile no lo tenían instalado, y perdió más de mil eh, clientes porque no se dieron cuenta que cuando ellos externalizaron los servicios, al externalizar los servicios, los, los, la gente que trabaja, no trabaja, muy preocupado si hace bien el trabajo o lo hace mal, y la gente reclamaba mucho, pero ninguna de información de los reclamos lo tomaban en cuenta. Entonces la gente empezó a cambiarse de la red fija, que fallaba mucho, y se empezaron a cambiar a celulares. Y hoy finalmente, si ustedes se fijan, casi nadie tiene redes fijas en las casas. Pero también, si tú piensas 250 mil clientes que se te vayan a, a, a una línea fija que te costaba como 10 mil pesos mensuales, es un, una buena cantidad de dinero que le costó la pega al gerente general. Lo echaron de acá. ¿ya? Entonces... Eh, uno tiene que prestar atención a estos pequeños detalles que tienen que ver justamente con todo lo que es la, el, la gestión del conocimiento porque todo este es conocimiento que a ti te entregan para tomar eh, justamente las buenas decisiones entonces eh, tienen que tenerlo de acuerdo entonces cuando tú estás hablando del riesgo calculado eh, la, pregunta, la primera pregunta es ¿se ha puesto a pensar en esto, en que existen medidores de, de riesgo calculado, sabemos todas nuestras alternativas financieras. ¿Qué es lo que es esto del riesgo calculado? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Cuáles son los chances de que lo voy a lograr? ¿Cómo puedo esperar proyectarme al futuro? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Qué vamos a necesitar en un tiempo más? ¿Quiénes son nuestros mejores clientes, proveedores? ¿Qué es lo que es crítico? ¿Y dónde hay que estar alerta? O sea, si uno trabaja en un negocio a, a pura in, intuición, creyendo, yo creo que va a ocurrir esto, yo creo que va a ocurrir esto, yo creo que si el banco central baja la tasa de interés, yo creo que si se la sube, yo creo que si hay un desempleo, eh, todo eso es pregunta, el software te va... a ir entregando la información necesaria para que tú te puedas proyectar de una manera segura y sepas lo que estás haciendo y también preguntarte a, a ti mismo si no lo estás haciendo porque es importante o sea por ejemplo si ustedes los proveedores que son las personas que ustedes saben el just in time el concepto del just in time lo ubican o no JIT, ¿no? Ah. Sí, profe. No lo conoce, ¿no es cierto? OK. Bueno, ustedes saben que con ese proceso, el, el ahorro que se hace en vez de tener un, una tremenda bodega con materiales cuando el just in time Va, van saliendo los productos y, y el proveedor te lo va entregando en el momento que se va armando, la cantidad de ahorro, digamos, es gigantesca. Bueno, esto es algo similar. Eh, entonces ustedes siempre tienen que tener eh, sumamente pendiente de que estas herramientas existen y, y lo más importante de todo es que ustedes las pueden utilizar porque es, es eh, intrínsecamente importante de que a ustedes eh, no los pille, digamos, la desinformación. Eh, en, hay un programa en televisión que se llama 360 que hablan de las cosas, que, que lo que viene, por ejemplo, en, term, en temas de que a todos todo los, los grandes avances tecnológicos que día a día van ingresando a, a, a, nuestro, a nuestro entorno, que si nosotros no, nos, eh, eh, nos empezamos a, a preocupar de otras cosas y no estamos pendientes de lo que está ocurriendo en, en nuestro escenario, lo más, pro, lo más probable es que van a quedar obsoletos y, y los van a tener que reemplazar por otras personas que sí están al día en, en la gestión del conocimiento. Y por eso es que es tan importante, porque la gestión del conocimiento es un cambio continuo. Todos los días, ustedes tienen que ver qué es lo que está ocurriendo en los diarios, especialmente en los diarios internacionales, cuáles son las tendencias, y eso nos va a ayudar a ustedes a ser líderes porque eso, eso es lo que están estudiando ustedes ser líderes de empresas que tienen que generar una rentabilidad para sus clientes, que se sientan satisfechos con el, con el trabajo que ustedes están haciendo. Si son dueños de la empresa, bueno, una rentabilidad para ustedes y para la misma empresa, para que puedan reinvertir el dinero en la empresa y, y poder seguir, tener una continuidad en el tiempo. Pero esa decisión de ustedes... Ustedes pueden llegar a un punto de decir, ya llegué, soy ingeniero comercial y me no voy a trabajar. Otros van a hacer un MBA, que eh, es eh, lo que generalmente se aconseja, eh, seguir con su MBA de inmediato, porque ahí, ahí te convierten en, en una máquina pensante de negocio. Y, y claro, por supuesto que tienen que buscar el mejor MBA que, que exista, porque hay muchos MBA que ofrecen. Eh, eh, en todas partes. Pero hoy tú puedes tomar un MBA en línea eh, en las mejores universidades del mundo y eh, está, está suponte un, un MBA en Costa Rica que se considera que es el mejor, digamos, a nivel latinoamericano, eh, con profesores estrellas. Y si ustedes se matriculan en, la, en línea, no, va a ser mucho. Eh, se, ya hoy es validado. Antiguamente tú tenías que ir presencialmente y ir, ir a Costa Rica estar los dos años allá para hacer todo eso, pero hoy día cambiado todo el mundo. Hoy día tú puedes revisar en internet cuáles son los mejores NBA en línea, por ejemplo. Y yo creo que eso no, no, no creo que vaya a cambiar mucho, porque por los datos que, que llegan así por las redes sociales dicen de que, por ejemplo, eh, por el desconfinamiento que se hizo en Santiago, el, el nivel de, de personas que, que han, han tenido nuevamente el, el COVID eh, ha incrementado cualquier cantidad, así que en cualquier minuto nos van a volver a confinar y hasta ahí más nos va a llegar la, la fiesta de estar libre no sé si va a ser ahora o va a ser en abril, como están diciendo las personas, pero si hay un contagio, digamos, masivo, van a, vamos a tener que volver a, a, a estar en, eh, en cuarentena. Entonces, ¿entienden lo que es este concepto de, de, de mantenerse al día con la información por la cantidad de nuevas cosas que van ocurriendo? Sí, profesor. ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. Profesor, ¿usted tiene MBA? Sí. Bueno, ¿y dónde lo hizo? Yo lo hice en un programa especial que hubo eh, del el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el MIT y con la Universidad Gabriela Mistral, que eh, lo tomé porque realmente en esa época, suponte, cuando lo hice, eh, fue el único MBA aquí en Chile que se hizo totalmente en inglés y con todos los profesores vinieron a Chile y se hizo ese MBA que en Estados Unidos a mí me costaba como 400 mil dólares y aquí me salieron 500 UF entonces yo dije pues ya, voy a pegar el viaje para Chile, estoy aprovecho de estar con mi familia y, y realmente te digo, no tenía ninguna diferencia con, con los mejores MBA del mundo porque eran, y es más, tenías que suponte hacer el MBA en inglés, entonces, eh, pero fue agotador, o sea, realmente, bueno, de hecho a mí me costó el matrimonio, porque eh, eran 900, 900 horas, en esos tiempos los MBA eran más largos, pero te metían en información y te daban trabajos de un día para otro, que realmente era una locura, y generalmente uno dormía cuatro horas dedicado, digamos, al MBI, porque te ponen en un estrés tan grande para hacerlo que era, fue agotado. Yo te digo, pero después que terminé, puse realmente la información que te entregaron. Y los profesores eran tremendos, tremendos, tremendos. O sea, de hecho, mi profesor guía de la tesis era el director del instituto tecnológico de, eh, del instituto tecnológico de Israel que es una de las mejores escuelas de negocios que hay en el mundo entonces eh, pero él era profesor también del MIT o sea a ese nivel de profesores tenías tú en el MBA eran todos directores de los mejores programas en el mundo y los traían aquí Chile nos hacían un lado cerebro porque realmente era una cosa impresionante. Uno decía, pero pues, si se sabía esto antes. Entonces la mezcla de economía con un MBA y después hacer un doctorado, una cosa más personal. ¿okay? Porque eso tú lo haces en forma de agregar valor a tu persona. Pero el MBA yo creo que es el que te da la llave digamos, del éxito. Porque ahí te enseñan todas las todo, todo lo que tú tienes que saber, digamos, y lo que está en el momento, y lo que te hace ganar dinero. Entonces, eh, yo te prometo que cuando salí de eso, me creía súper mal. Ahora ya se me bajaron los humos, porque ya, ya hice las lucas que necesitaba. ¿eh? Entonces ahora estoy tranquilo, como jubilado, pero, <risa> pero no tan jubilado. ya <risa> Que ahora me van a tocar cuatro años bien, bien difíciles, donde voy a tener que aplicar todos estos conocimientos en esta industria. ¿Ok? Bien. Eh, le, les queda claro esto, ¿no es cierto? A todos les queda claro. Bien. Entonces, ok, eh, después viene otro concepto que aquí en Chile nosotros no lo conocemos también mucho porque eh, tenemos la tendencia de, eh, de mantenernos con, con la mentalidad de, de Hobbes, no sé si ustedes conocieron a ese filósofo de, del siglo XVIII que él decía que el, el ser humano está en un constante estado de guerra entre unos con otros. Y siempre tenía que ganar uno o el otro, porque luchaban hasta, hasta que el otro cayera. Y eso realmente, eh, con el tiempo, la gestión del conocimiento te va entregando que... Ese, ese modelo no es bueno porque al final lo, que ha, lo único que hace es destruir a tu enemigo. Y la gracia es competir y colaborar. Porque el, el caso más emblemático de donde la, la gente despertó fue cuando la, había una guerra, eh, perdón, hubo una guerra muy grande entre eh, PepsiCola y Coca-Cola, o sea, ambos querían ser los número uno, y empezaron a, a vender sus productos bajando los precios, hicieron una guerra de precios tremenda, y vendían los, sus productos bajo el costo de la producción. Entonces, una, una empresa puede aumentar cinco años consecutivos en números rojos, pero ya el sexto año empieza a tambalear y es casi imposible mantenerla y te tienes que ir a la quiebra. Entonces, lo que ellos, los, los presidentes de cada una de las empresas, dijeron, ¿sabes qué? Se llamaron por teléfono, porque no tenemos una reunión? Y, oye, tratemos de resolver este problema, porque, ¿sabes qué? Al final, nos, va, nos vamos a ir a la quiebra, las dos empresas. Los clientes se han cinco. sin coca las sin... Sin eh, Pepsi, y, y toda la gente va a ver el trabajo y va a van a desaparecer las marcas que tanto hemos construido. Entonces, eh, ¿cómo llegamos a competir y, y cooperar? Ustedes han escuchado el, el término del win-win, ¿correcto? Ok, entonces, si, si saben el ganar, ganar, Ah, todos ganan, porque no, no hay que tratar de eliminar a tu competencia, sino que competir de una forma leal, moderada, pero también cooperar, porque hay mercado para todos. Okay. En un minuto, todo el mundo se dio cuenta que Coca-Cola era la número uno, porque hay gente que toma Coca-Cola y es la empresa más grande que vende Coca-Cola. Y eran one. Y la PepsiCola Aceptó de que ellos eran la, la número 2 Porque su mercado no era tan grande Pero había un mercado que Ni siquiera tenían que comp comp competir Entre ellas dos Porque hay gente que toma PepsiCola Porque les gusta la PepsiCola Y otros que toman Coca Cola Porque les gusta la Coca Cola Entonces Las consultas que tú tienes que ir haciendo Dentro de tu empresa ¿Están todas las partes de la compañía integradas y funcionando cooperativamente? Porque general, generalmente uno se encuentra con un disco de un gerente y empieza, digamos, a hacer la guerra de precios. Y después tú te enteras que eso está ocurriendo. Estás construyendo una organización que todas las partes funcionan de una manera integrada. Hemos explotado todas las posibilidades de crear alianzas estratégicas con otros. La alianza estratégica es súper importante. Aquí, por ejemplo, te dicen eh, quiero comprar por ejemplo tractor. O quiero comprar, quiero comprar eh, los, esas cosas que pegan corchetera. Una corchetera. Y generalmente te dicen, tráigame tres cotizaciones. Al traerte las tres cotizaciones, ya, ya aquí en Chile, con todas las cosas que hemos visto, sabemos que el gerente de compra siempre tiene un amigo, y llama al amigo para que le dice, mira, tengo tres cotizaciones, pero si tú te bajas en esta, por bajar la reducción de costo, de lo que tenemos metido en la es, te las compramos a mí. Entonces, ya eso está obsoleto y generalmente las empresas firman una alianza estratégica con, la, con las empresas que, que le están proveyendo servicios o productos a largo plazo. Y le dicen, mira, nosotros vamos a, te vamos a comprar por cinco años consecutivos tus productos, pero tú tienes que prometernos que nosotros durante el año vamos a cotizar en distintas otras empresas y si tú no has subido los precios, se acaba el contrato. Lo bueno de la alianza estratégica es que ellos, ellos te están llamando a ti si necesitas alguna cosa, te están llamando para eh, saber si se te echaba a perder alguna, alguna corchetera, y se, se le echaba a perder, no se preocupe, se la cambiamos. Entonces te mantienen contento porque ellos quieren mantener el negocio por cinco años. Tú cuando compras con una cotización que es con el costo bajo, vas la compra va a ser una sola vez y después nunca más se van a preocupar de ti. O se van a ganar mucho dinero en una vez y después se olvidan. No hay servicio postventa venta no hay absolutamente nada. Entonces lo que tú haces es establecer esta alianza a largo plazo y estás constantemente recibiendo el mejor servicio. Entonces comparten las metas entre ambas empresas, lo que te están proveyendo los servicios y tú también puedes mantener tus operaciones funcionando en máxima condición. Entonces, tú puedes compartir las metas del conocimiento que uno puede obtener trabajando en conjunto. Entonces, ya has establecido un acuerdo mutuo legal entre ambas partes. Porque si no cumple uno, entonces realmente no era tu socio estratégico. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? Sí, profesor. Claro, claro. Vale. Entonces, ¿en, ¿en qué escenario funcionamos mejor? ¿Cuándo se tiene mejor éxito? ¿Cuándo se coopera con la competencia en términos de precio? o cuando se llega a una guerra de precios. Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué escenario funcionamos mejor? Bueno, funcionamos mejor en, en, este, en este mismo principio de competir co y colaborar, porque así todos van a poder esperar y se van a mantener en el tiempo, porque hay mercado para todos ¿Cuándo se tiene mejor éxito? Si tú firmas alianzas estratégicas porque vas a estar constantemente suponte, te van a estar cuidando como cliente. ¿cuándo se coopera con la competencia en términos de precio bueno justamente no haciendo guerra de precios porque el mercado hay para todo, la gente que quiere comprarse su propia zapatilla en Nike no se va a cambiar por otras, por otras zapatillas de un día para otro porque ellos son leales a Nike y los otros que les gustan otras marcas, se comprarán otras marcas, pero no, no hay... Tú vas a la tienda de, de Nike, que son caras las zapatillas, pero te las compras igual, porque te, esas es las zapatillas que a ti te gusta. ¿sí? Y cuando se llega a una guerra de precios, sabemos que es devastador para todos, porque llegan a morir las empresas. ¿sí? ¿Les queda claro eso? Sí, pero... Bueno, entonces como ayer, ayer les dije que eh, hoy día íbamos a terminar con esta diapositiva y eh, en conclusión, eh, el nuevo aspecto general de hacer negocio, tú necesitas saber más que en el pasado. Hoy tienes que incorporar la visión de finanzas, marketing, ventas, operaciones, información tecnológica, asuntos legales, recursos de capital humano, eh, debido al rango de decisiones que es más amplio. Hay problemas tecnológicos, logísticos, distribución, CRM, Customer Relationship Management, investigación, desarrollo, eh, Poder enfocarse en los temas estratégicos para poder dar una guía y dirección más eficiente a la compañía. Eso es, en resumen, lo que hoy se practica generalmente en las empresas y lo que se discute eh, en el día a día, en las reuniones de gerencia, con operaciones y con todas las que están, eh, todos los departamentos que están, digamos, nombrados en, esta, en, esta, eh, en este slide que que está aquí, eh, que están mirando. Entonces, eso es súper importante que lo tengan súper claro, ¿ok? Bueno, miren, como nos quedan eh, 30 y algo minutos para terminar la clase, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de lo que conversamos desde que comenzó la clase hasta el día de hoy. Y la próxima clase vamos a implementar lo que es la gestión del conocimiento para el mejor performance de tu empresa. Y yo también, como la, eh, me dijeron ustedes que la prueba era eh, asimétrica, creo, que es la que se lleva para la casa, eh, yo les voy a entregar esa, esa prueba para que en la próxima solemne eh, ustedes me la entregan cuando termina el periodo de la solemne, porque yo sé que tienen mucha... Eh, se llenan de, de, de prueba, ¿les parece? Entonces, nosotros partimos, digamos, con el, con la la primera, eh, el, el, la primera slide, ¿cómo se llama slide en castellano? diapositiva. La primera diapositiva, exactamente. La primera diapositiva que yo le mostré era de un punto de visión de dónde queríamos llegar. ¿Se acuerdan o no? Era la que pasaba de un punto A a un punto B. Exactamente. Ah, sí. Ya, sí. Ok. Entonces, la pregunta era dónde queremos llegar. Si tú le preguntas a un país, todos dicen queremos ser desarrollados. Si tú le preguntas a una empresa, todos quieren ser el número uno. Y a las personas, ahí va a depender de lo que quiere uno, si quiere tener éxito o solamente busca la felicidad. Uno no es, es igual éxito las dos cosas, porque eh, ambas son válidas. Hay gente que busca la felicidad ante nada y hace las cosas digamos como corresponde, y otras personas buscan el éxito a través de grados académicos, diplo diplomados, y, y así ir escalando, digamos, a través de los méritos que uno va eh, ingresando, digamos, en su, en su conocimiento. Eso es, es sumamente importante, pero ¿cómo llevarlos a cabo? Para llevarlos a cabo tú tienes que hacer un análisis estratégico, que fue el que yo les mostré donde había un cuadrito donde estaban las fortalezas, las debilidades, los, eh, las, las, eh, los escenarios que tú tenías que enfrentar eh, ex externos más los internos, y de ahí tú podías sacar una, eh, una digamos eh, estrategia que tenía que ver con lo que se estudia generalmente hoy en la mayoría de las escuelas de negocio, que tienen que ver con los costos, los precios y con el valor agregado. Y eso yo se los demostré haciendo un triángulo, una bolsita de dinero, en el cual tú tenías que medir la rentabilidad de tu empresa, y si tu empresa era rentable, de acuerdo a, al, al cuadrito Excel que yo les mostré, que había un punto de equilibrio, pero ustedes pueden saber cuál es la rentabilidad de su empresa y saben cuál es su punto de equilibrio y hasta ahí tienen que crecer. Y el resto va, va a depender de ustedes, por supuesto, si quieren reinvertir el dinero o solo quieren llevar para la casa y seguir, digamos, con una empresa que se, se, se va a empezar a, a caer a pedazos en el tiempo porque no reinvierten. Ahora, ¿cuál es el factor más importante de todo lo que nosotros hemos hablado, es el capital humano. Si tú no inviertes dinero en el capital humano, la gente no va a estar contigo, no no va a considerar lo que tú puedes hacer por ello. Y eh, tampoco le va a importar si un cliente se va, o si, si lo van a atender bien, no les importa porque tú le estás pagando mal yo les comenté o sea una persona se lleva todas las utilidades para la casa se compra una camioneta gigantesca se compra una, una casa en Zapallar, o, o se compra no sé, o se va todos los al mes a, a Miami a hacer compras pero esa no es la idea la idea es que todos ganen entonces por eso es que tiene que ser moderado a nadie, a nadie Nadie dice que no ganen plata. La cosa es que suponte que ganen, pero que le llegue al resto de la gente, porque lo más importante es que si ustedes no le pagan bien a su trabajador, le va a hacer las cosas mal. Y segundo factor importante, no van a poder consumir. Y si no pueden consumir, la economía va a caer. Y si cae la economía, caen todos los negocios del país. Entonces, ustedes tienen que ser sumamente inteligentes decir porque sabes que realmente el capital humano es fundamental, es como el eje principal de nuestra empresa, y tenemos que mandarlos a capacitar, tenemos que ayudarnos, porque mientras más sepan ellos, nosotros vamos a tener más éxito, y vamos a ganar más dinero. Todos van a ganar, desde el portero hasta los accionistas. Entonces eso también se los mostré en el cuadrito, ¿no es cierto, y cuando nosotros hablamos de reducción de costos despedimos a los trabajadores, pero queremos seguir manteniendo la misma calidad y eso es imposible. Entonces, si ustedes entienden de que aquí en nuestro país lo que menos se hace es invertir justamente en investigación y desarrollo. Yo me acuerdo que alguien me, me dijo, se invierte tanto en investigación y desarrollo. ¿Se acuerdan cuánto era? No? muy poca la inversión, profe, en, en investigación y desarrollo. Pero aproximadamente para que con, estén en conocimiento uf, el curso. ¿Cuánto más o menos? No tengo idea, como porcentaje del PIB, lo voy a buscar ¿tú? Dice que se invierte el 0,38% del PIB en ciencia. O sea, un 0,3%. 0,4. 0,4. Ah, sí, 0,37. 0,4. Bueno, 0,4 es nada, más ni siquiera uno. Casi todos los países de la OSD invierten como el 3% en investigación y desarrollo. Y nosotros estamos en esos países. Y o sea, tú me estás diciendo que invertimos, invertimos 0,4, no alcanza ni llegar a ser 1. Entonces, Chile, con esa este cantidad. Yo inversión, sacaron presupuesto. ¿Ah? Este año sacaron presupuesto del, del Ministerio de Ciencia. Así es, exactamente. Trabajaron mm -hmm. del. De... Bueno, yo no entiendo cómo hacen esa, esas cosas, eh, son decisiones que toman, pero. Eh, ya, ya es, un, es un tema complicado si, si o sea si el Estado no ha tomado dinero de de la, de la plata que nos pasó el Fondo Monetario Internacional para poder inyectarlo en la economía eh, yo no sé en qué mundo viven todas las autoridades y los parlamentarios honestamente no, no, no, no, no entiendo porque todos los otros países saben que es, es la única forma de, de mantenerse. Hasta, hasta, bueno, cuando tú te compras un, un detergente HOMO, siempre cuando uno va a su mercado y dice, nuevo HOMO, ¿ya? Es porque están invirtiendo en investigación y desarrollo. Fíjate que las empresas japonesas, ellos invierten casi el 20% de, de, sus, eh, de su rentabilidad. En investigación y desarrollo. Es mucho dinero. El 20% de, de, tus, eh, de, de tus ganancias, utilidades, ¿no es cierto? Es mucho dinero. Y nosotros como país invertimos el 0,4%. Nos va a tomar mucho tiempo volver a ser competitivo. Si justamente, suponte, le estamos quitando el presupuesto dinero a justamente el área que no se le debería quitar dinero, sino que deberíamos incrementarla para poder desarrollar, por ejemplo, el cobre. Sacar áreas que tienen que ver como las nanopartículas. Entonces, de cobre, no sé si ustedes han escuchado sobre la nanotecnología. Entonces que es el futuro junto con el grafeno y el litio. Pero nosotros no estamos preocupados de eso. La gente está súper cómoda en la forma en que se está desarrollando y no estamos preocupados de la cantidad de gente que está desempleada el día de hoy. No estamos preocupados de que exista un sistema financiero que sea más flexible y que exista más... Eh, eh, capital de riesgo para que la gente pueda invertir y no le pidan tantas garantías. Entonces, todos esos problemas que deberían disminuirlos para que justamente la, la economía pudiese crecer, al contrario, nos, nos ponen muchas trabas para que todos los negocios nuevos y emprendimientos nuevos que hay no puedan despegar. Entonces el 90% del emprendimiento aquí en Chile quiebra justamente porque no, no te dan las herramientas para poder competir. O sea, y además, o sea, es realmente importante que ustedes piensen que el mercado aquí en Chile es muy chiquitito. Entonces ustedes cualquier negocio que, que tienen que poner, tienen que pensar en los mercados internacionales. Porque allá es donde van a vender sus productos. Y eso tienen que hacer un estudio y, y, y siempre estar pensando en expandirse. O sea, piensen que Bill Gates nació en un garage y hoy tiene una empresa de las más rentables en el mundo. Tiene casi el monopolio de Windows. Lo usan en todas partes. O sea, el tipo era un, era un visionario. Y hoy día, él ya no trabaja más en su empresa. Él se dedica a su fundación de filantropía y tiene una persona a cargo de una empresa. Entonces, esa, esa, ese es el, el, lo, lo que tiene que motivarlo a usted. De llegar a ser lo más grande, ser visionario. Por ejemplo, yo estuve conversando con el, el dueño de las aerolíneas Sky. Y él eh, todo el mundo le decía que estaba mal, que estaba equivocado, porque él quería poner una aerolínea de low cost, porque él veía que la gente que viajaba, supongo, Santiago Concepción, Santiago Temuco, perdía una cantidad de tiempo tremenda, y él dijo, no, yo tengo que hacer una aerolínea que sea de bajo costo, para que la gente, en vez de tomarse el bus, tome un avión. Y lo logró. Y fíjate que, fue tanto el esfuerzo que él hizo por tener, la que él es la empresa en el, en el mundo que tiene todas sus aeronaves nuevas, todas son nuevas, son las más eficientes, la, te suben, no te, no te va a dar COVID, ¿ok? y ya están dándole permiso, imagínate, para que él pueda ir a Estados Unidos y empezar a viajar. Ya se abrieron las fronteras, pero él tenía un sueño de que toda la gente tuviese la capacidad de poder viajar, ir de vacaciones a, a Brasil, a Miami, eh, si tenían que hacerse negocios en Ecuador, en México, y así creció. Y es un, es un, digamos, un empresario exitoso, porque él tenía una visión, como por ejemplo la visión que tenía Bill Gates, Bill Gates decía... Yo quiero que todos tengan una computadora que sea amigable. Y lo logró, porque creó la, el sistema de Windows, en el que lo hizo mucho más amigable para que todos pudiéramos tener acceso a él. En cambio, eh, Macintosh, o, o, o en esa época se llamaba Macintosh, después se llamó Apple. Apple, por ejemplo es más profesional, es, es para gente que, para los arquitectos, digamos, para gente que necesita hacer y la, la arquitectura de una, una Apple es mucho más rígida, tú no, no, no es como, la, como las, las computadoras IBM, la HP, o todas las Samsung, Lenovo, todo eso, que tú puedes ir agregando, le puedes agrandar, el disco duro, las otras son herméticas. Son completamente cerradas y tú no le puedes cambiar memoria, no puedes hacer absolutamente nada. Y todo tiene un precio. Entonces, esa es la gran diferencia. De que uno sea una persona visionaria y otros no son tan visionarios. Yo creo que a largo plazo el corazón de, de Apple Computers era Steve Jobs. Y el nuevo CEO que hay, yo no lo veo con esa visión que tenía Steve Jobs de realmente ser la, la, la, la computadoras más sofisticadas del mundo, ¿ya? con los relojes que pueden hacer eh, cosas con tu, eh, con el computador. Eh. Entonces, la visión es lo que vale aquí. Ustedes tienen que ser visionarios, ver hacia dónde van las tendencias, qué es lo que quieren hacer, dónde lo quieren hacer. Y imagínate, por ejemplo, Codelco, que es una de las empresas más productoras, digamos, de alto y, y también de una alta ley en el, en el área de la, del cobre. Pucha, Codelco debería estar... Eh, en todo el mundo, en todo el mundo, pues debería estar en Australia, debería estar en China, entregándoles el know-how que tiene el conocimiento de la minería, que es el mejor del mundo. Pero nos quedamos pegados aquí en Chile, no salimos. Entonces la visión es salir, salir con sus negocios, aunque sean pequeños, pero que estén siempre tratando de dar el salto cuántico es, que aquí nos quedamos pegados y pegados y pegados y no podemos competir. Entonces, toda esta idea es justamente de que tú hagas tan rentable tu empresa para que puedas invertir dinero y dar el salto, siempre buscando el equilibrio en todo, tomando las decisiones de riesgo calculado, tomando, digamos, las decisiones de invertir dinero en tu capital eh, humano, en capacitarlo hacerlo más eficiente y eh, con una calidad óptima. Porque eso de lo bueno, bonito y barato es, es una falacia. Eso, eso no existe en ninguna parte. Lo bueno, bonito y barato es malo, se rompe. Antiguamente decían que era bueno. Es un mito. Pero las 3B, ustedes saben que las 3B te compras una polera en faladela de 3B y la metes a la lavadora y, y, y se achica primero que nada cuando la pones en la secadora te queda una polera de, de, de bebé, o salen todas trasquiladas y la usaste una, dos o tres veces. ¿ve? Eso es lo que ustedes tienen que tener súper claro en la mente de que el mundo cambia ustedes se tienen que transformar en personas que van a tener que cambiar, porque hay un antes y un después. Las cosas no van a volver a ser lo mismo que eran antes. Ni siquiera sabemos si el COVID se va a quedar con nosotros para siempre y vamos a tener que vacunarnos y acostumbrarnos a vivir con él, o eh, nos vamos a seguir manteniendo en, en esta virtualidad de ir haciendo negocio votar por internet, hacer todas las cosas, comprar supermercado por internet. La, Ustedes vieron que hay una tremenda demanda en Cernac eh, para Falabella y Almacenes París justamente porque los sistemas logísticos de partida llegaban con los productos erróneos, se demoraban una cantidad de tiempo tremenda y al final le metieron una tremenda demanda multimillonaria a las dos empresas que eran las que más vendían. Claro, porque todo el mundo, escucha, a pegarte una cola de tres horas para ir a comprar un producto, mejor lo comprabas por internet. Pero los dueños de las empresas no se fijaron que tenían que invertir dinero en logística, porque los productos tenían que llegar, suponte, en 24 horas mínimo, para satisfacer a las personas. ¿Okay? Ni hablar aquí, por ejemplo, que, que el que un dron te traiga tu, lo que tú compraste, porque se roban el dron y, el, y, el, y lo que el compraste. Entonces, pero sí hay otras fórmulas que uno tiene que ir, digamos, eh, enfocándose para que el día de mañana ustedes estén preparados para los desafíos que van a tener que enfrentar. Y eso es lo que más importa en este minuto. Estar pendiente de lo que está haciendo la competencia y la gente, viendo cómo están surgiendo, por ejemplo, eh, las empresas en los países desarrollados, cómo han ido cambiando. Hoy en los países desarrollados, por ejemplo, la gente ya no quiere ir a un centro comercial, que prefieren comprar por internet y disfrutar la vida. Prefieren estar en, en no sé, irse a la playa, estar con los niños, con los hijos. Salir, la gente joven, a, a compartir con sus amistades, pero no, no perder tiempo de dos horas en tráfico porque eh, es agotador. Estar dos horas en el tráfico para llegar a una parte. Entonces, tienen que pensar en esos factores que son extremadamente importantes. O laborar, alianzas estratégicas... Eh, calcular su riesgo, tratar de implementar el máximo de invertir en tecnología, en sus propias empresas, porque eso los va a llevar al éxito. Y más entendiendo cómo funciona el, el modelo de la economía, de, de, el modelo económico que nosotros tenemos que es una economía mixta donde se mezclan las políticas del banco central y las políticas fiscales. Entonces sí van a tener opciones de poder salir adelante. Y van a poder competir transparentemente y lealmente. Porque aquí nosotros lo que vemos más que nada es una competencia desleal. Que toda la gente trata de, de hundir al otro. Entonces, ampliar sus horizontes. Eso es lo que, lo que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sale. Eh, eh, volviendo a hablar del tema del capital humano, aquí en, en Chile, al menos, nuestros los ministros, senadores y todo eso, todos tienen eh, muy buena escuela, harto han ido a Harvard, se caracterizan por ser académicamente súper correctos. Entonces. ¿Por qué hay una discrepancia entre las decisiones que toman y la calidad que tienen ellos como, como profesionales? Y me imagino que eh, deben tener en claro el tema de, de, la in de la inversión en investigación y desarrollo y de todo lo que conversamos aquí, que es como hacia dónde deberíamos ir. ¿Qué crees que te pasa? Es que, es que yo, mira, yo, yo tenía dos cursos en, en la universidad cuando estaba estudiando economía hay un curso que se llamaba Economía Política y otro que era Micro y Macroeconomía. Y en Micro y Macroeconomía me explicaban todo esto que estamos conversando. Y cuando me metía al curso de Economía Política, oye, pero me daban vuelta todo. Entonces yo le pregunté a mi profesor, oye, profesor, pero no entiendo, ¿usted me está diciendo una cuestión de esta manera? Y en economía política la cosa es al revés. Explíqueme, porque no lo entiendo. Me dijo, mira, eh, look, Mr. Jabal Quinto. ¿Ah? así <ríe> Era muy simpático el proceso. Pero era un hombre. Dijo, mira Jabal Quinto. Dijo, lo que pasa es que cuando la política se mete en el sistema económico, echa a perder todo. Porque justamente, ¿eh? la pregunta que tú estás haciendo, ellos están tomando decisiones políticas, no económicas. Entonces, por eso que no logran ponerse de acuerdo, porque la política, si ustedes se fijan, generalmente están todos discutiendo con todo el mundo. Imagínense, hoy día la AFP, pues, tenían que dar, suponte el 10% los, los tipos, o sea, que el presidente Sebastián Piñera estudió en Harvard, o sea, una de las mejores universidades del mundo. Y beta la cuestión, nosotros la gente está pasando muy malos ratos, beta la, la proposición de sacar el 10% y después lo tiran al tribunal constitucional, el tribunal se da una comisión mixta, lo rechaza, y así van, te das cuenta, y atrasando unas decisiones que deberían haber sido inmediatas no, no ten, si un economista tiene que tomar una decisión dice 2 más 2 ¿cuánto es? 4, punto ya hay que dar el 4 y punto y se acabó pero cuando meten la política volvemos a lo que estamos conversando y eso fue lo que demostró digamos la gente que Después de tantos años de que nosotros teníamos un modelo que supuestamente nos tenía que haber llevado, digamos, la, la teoría del chorreo que supuestamente tú le dabas a los ricos y le caía a todos los demás abajo, eso nunca llegó y la gente se aburrió. Porque justamente no invirtieron en lo más importante que era el capital humano. Entonces, la media de todo Chile gana aproximadamente un salario mínimo de... 300 mil pesos, pongamos para aproximarlo, y el 10% gana todo lo que gana el resto de los chilenos. La gente se aburrió, porque con una persona que gana o sea, 300 mil pesos no puede vivir en un mes, no puede dormir tranquilo, no puede hacer ninguna cosa bien, porque justamente estas personas no, ellos no tienen esa realidad, ellos tienen unos salarios súper cómodo yo creo que no tienen idea cuánto cuesta un kilo de pan no tienen idea cuánto cuesta un amigo cuánto cuesta el, el Transantiago ellos viven en una burbuja pero se olvidan que Chile es un poquito más grande y se supone que ellos tienen que gobernar para los chilenos, para todos chilenas y chilenos pero no lo hacen y eso les va a pasar la cuenta yo creo que, eh, bueno, el 80% no quiere saber más de gente en, el, en la política y tampoco quieren políticos metidos haciendo la nueva constitución que supuestamente tendría que emparejar el camino para que todos fuéramos tratados de una manera igual. Pero no, no entendieron. Las constituyentes van todos puros políticos, los gobernadores, los concejales, todos que pertenecen a distintos aparatos políticos, de cualquier lado, ¿eh? aquí está hablando de todo, y ellos no dejan que eso eh, avance, y por eso es que estamos donde estamos, entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? La gente va a esperar, yo creo, unos días más, y a decir, bueno, ya si esta gente no tiene, no sé, van a ir a manifestarse todos los días, vamos a ver la, los desastres, digamos, Oye, en Guatemala los gobernantes no entendían y quemaron así de siempre el Congreso, que no entendían. Entonces, esa es la razón por la cual ellos no, no, no están en sintonía con que lo, que lo único que les decimos, oye, nivelen la cancha para que estemos todos tranquilos y podamos disfrutar la vida si están recortes. Como que si se fueran a llevar todo el dinero para su casa. y Eso no, no es así. Ahora, imagínense, se, se descubrió que había una triangulación eh, del presidente de la república con una AFP, con sus hijos, todo. Todo mal. Todo mal. Entonces ya, no, hay, no hay colaboración, no, no hay incentivo. Nosotros ya no creemos nada. Muchas instituciones están en problemas. Si ustedes ven algunos programas como eh, Mentiras Verdaderas, así creo que se llama, eh, y ponen a los políticos y lo único que hacen es pelear. O sea, no dan soluciones, sino que pelean. Y eso no es bueno. Porque nosotros necesitamos que, que el, el sistema económico se reactive. Eso es lo que queremos. Y, y, y controlar también el tema de la pandemia. Pero no no están no está ni ahí en eso. ¿Te respondí la pregunta? Sí, profe Sí, completamente. Bien. Completamente. Y <coughs> el presidente no solo estudió en Harvard, sino que lo entrenó el premio Nobel de Economía y el, el tipo hace todo lo contrario de lo que le hizo. Exactamente, tú lo has dicho. O sea, eh, no, no sé, bueno, es política. En la política, suponte, yo vi el otro día en, en una entrevista, no, no me acuerdo qué fue, que entrevistaron al ministro de Defensa, que bueno, él eh, en su oportunidad defendía, cuando era cuando era senador o diputado, eh, él defendía el 10%. Y cuando lo nombraron ministro de defensa, pff, olvidé, se convirtió en un animal político y cuando lo, los periodistas le empiezan a hacer preguntas, el tipo sudaba porque no podía contestar lo que antes hablaba con transparencia. Decía, no, si hay que darle el 10% a la gente, ahora ya no. ¿Ah? Está bajo la cabeza de una persona que le da instrucciones y le dice, tienes que responder de tal forma. No hay más 10%. ¿Ok? Es lamentable, pero va a cambiar todo esto. O sea, eso, acuérdense que nosotros hemos pasado por grandes pandemias, por grandes recesiones. Y esto yo creo que es parte del proceso de ser un país más desarrollado. Que se va a limpiar todo. Y ahí vamos a poder trabajar todos contentos, felices, y Chile va a seguir creciendo porque tiene, acuérdense el mapa que les mostré de del tamaño que era Chile, chiquitito, un puntito, bueno, justamente ese puntito chiquitito tiene mucho para crecer. Entonces, estoy feliz porque vamos todos a tener la oportunidad de, de poder crecer, que es lo importante. Así que eso es lo, lo bueno, que se vienen tiempos buenos, pero claro, vamos a pasar por un, un torbellino, más o menos, y, y después continuamos. Pero Chile nunca se va a convertir supongo en una Venezuela y todo eso, ese miedo que le meten a todas las personas. Jamás, jamás se va a convertir en una Venezuela. Chile no, no, no, no se la puede para eso. ¿Yeah? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos claros todos? Sí, profe, estamos claros. Bien. Entonces nos vemos el, el martes que viene. En la mañana comenzamos con la fase final del semestre. Y eh, ahí yo voy viendo cuando les entrego el, el último trabajo. ¿Les parece? Sí, profe. Me ok. Me parece. Ver, si hay alguna pregunta, yo me quedo un, unos minutos aquí esperando y ustedes me dicen Me pregunten lo que necesiten. Cualquier cosa. Ya, profe, gracias. Ok, que estén muy Cierto. bien. Chao, no, profe, gracias. Chao. Gracias, profe, chao.